Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a ver la conexión serie de la máquina. Entonces, en esta conexión, los circuitos de armadura y campo se alimentan desde una misma fuente. Es decir, esta fuente es capaz de suministrar la tensión de campo más la de armadura. La corriente al estar conectada en serie es la misma para ambos circuitos. y va a ser igual a IA y F. En la figura podemos ver el esquema de conexión en serie en donde la corriente se comparte por ambos circuitos. Entonces, donde I es igual a iA, IA y y B es la fuente, debe suministrar la tensión de armadura más la tensión de campo. Entonces, en este caso, calculando las corrientes de armadura y campo, vemos que las corrientes son de la forma B sobre RF más RA más G omega. Por tanto, el par eléctrico se puede calcular como G por B cuadrado, sobre RF más RA más G omega al cuadrado. El par de arranque lo podemos calcular. Haciendo en la expresión anterior. La velocidad igual a 0, Es decir par de arranque igual a G por B cuadrado. Sobre RF más RA al cuadrado. En la máquina serie no existe velocidad sincrónica. Es decir la máquina solamente puede operar como motor. Esta máquina no puede trabajar como generador debido a que la velocidad para que el par sea igual a cero es infinita. Cosa que no se puede alcanzar físicamente. Entonces, esta máquina no se puede ar arrancar sin carga conectada. A diferencia de la paralelo, que si se arranca sin carga conectada, la máxima velocidad de giro corresponde a la sincrónica. Entonces, vemos en la figura la característica. Por ser una característica, depende de la tensión al cuadrado, una característica tipo parabólica, donde el punto de operación se obtiene como el cruce entre la característica mecánica y la característica eléctrica. Tenemos que para variaciones de la tensión de alimentación, la característica de par varía con el cuadrado y puedo obtener distintos puntos de operación, dado la tensión que escoja. Vemos nuevamente que al utilizar una sola fuente, pierde un grado de control, no tengo control hacia baja velocidad, y esta máquina tiene el problema que una vez que pierde la carga, la velocidad tiende a infinito, lo cual va a hacer que la máquina mecánica, desde el punto de vista mecánico, se despedace, debido a que no va a soportar las fuerzas centrífugas que se van a producir cuando se incremente la velocidad, debido a que no tiene una velocidad de giro definida, para par mecánico igual a cero. Con esto terminamos los temas de conexión de máquinas. Los invito a ver el siguiente video donde veremos los accionamientos modernos de la máquina de corriente continua. Gracias por su atención.